Se están haciendo el dragón. No Joder, Hostia puta. Estoy yendo, eh. Bueno. para allá. No, no. lo Mete ulti. Marido. Qué buena, Jaime. Madre mía, el Jaime se la acaba de sacar pasto. Qué buena, Jaime. Madre. ¡Qué buena, Jaime! Madre el Jaime. Te hace la venta, vente. Vente, Jaime. Que va, que va. Chil, chil, el último, chil, ¿no? Sí, el que no llega, no llega.